Hola, muy buenos días, tardes, o noches, hoy estamos en un nuevo video para el canal, donde vamos a seguir jugando The Winding of Isaac Rebirth, la parte 2, recuerda suscribirte, darle like, lo que sea, compartir y comentar para que el video se recomiende Y bueno, sin alargarnos más, vamos con el video Y realmente no sé cuál escoger Así que vamos a darle ronda No, no, no, difícil, no, difícil, no Ya. Yes. Azazel, se llamaba Azazel Y tengo alas Parece un demonio o es un demonio Tengo alas No hay ningún monstruo Y esto como que es una recarga, ¿no? Lo que usa este Dispara un rayo láser acortado Es un misterio La carta Fuerza el poder te da. Aquí... No lo sé. A ver. Y creo que el te full te da. Te teletransporta al inicio. A donde empezaste. Ahí el gordo. Este es de otro color. Va a explotar. Ese va a explotar. Lo sabía. A ver. En primer lugar. No sé qué pasa por aquí. Otra vez puedo usarlo. Y no me hizo nada. Toma. Toma, ya infinitas, creo que es así Entonces abro una vez esto y no hay nada, gracias A ver, creo que no puedo ver mi vida, generalmente eso no es bueno y esto qué es No sé, pero le hago mucho daño ¿Y qué es la cosa? Algo me dice que algo bueno no va a ser, lo sabía A ver, ser. Su vida, su vida Entonces no me ayudó en nada Vamos a seguir Basement 2. El... No sé qué significa, pero Butterbean Ha aparecido en basement Ok, tenemos una nueva cosa Y esto suelta arañas Y revive Va a soltar arañas infinitas, ¿no? No, no, no va a soltar arañas infinitas Vamos a intentar desbloquear algo. Vamos a intentar desbloquear algo además del frijol. A ver. Una bomba. No. No, no, no me sirvió de mucho que digamos ponerla ahí. Una llave, algo que no me... No. A ver, por aquí... Mueran. No muere. Ahí está, tengo una mosca azul. Nada. No, no voy a volver a usar eso Realmente no me gusta qué pasó ahí Así que no vamos a volver a usar eso Una pastillita Pulse of Steel Ok, tenemos dos vías más Y bueno, creo que estoy teniendo más suerte de lo normal Así que... <risa> yo generalmente tengo muy mala suerte Y esto no es muy normal que digamos? Muere Nope y además puedo volar. Es algo muy bueno que pueda volar al menos. No. Listo. Simplemente los mato desde las paredes. Qué fácil, ¿no? Listo. No voy a agarrar ningún corazón. Aunque me tiente. Por dos pisos. Para poder desbloquear a un personaje. No. No. Una llave. Genial. Genial. No sé qué es That Onion Toxic Aura No no hizo nada No hizo nada el eso No hizo nada, no hizo absoluto ¿Por qué esto no lo puedo romper? Disparé tres veces y no se rompió Bueno Ya vamos directamente a la sala Aunque se me hace raro que no esté la sala de Horror Sans La verdad se me hace muy raro eso Monstruo En unos momentos lo mato, no se preocupen. Si sí, siga así, lo voy a matar, sí o sí. Gracias. Y listo. Esto me lo llevo a Snack. HPU. Y esto me lo llevo, porque qué no? Goopy's Tail. Hmm. No sé qué es, pero... No me hizo nada raro, así que... <risa> Tú has desbloqueado a Ivy. Listo, desbloqueamos ahí. Ivy. Ahora va a ser una run normal. No, no pienso entrar ahí. Oh, shit. Normal entre muchas comillas porque es tan difícil. Cuando alguien que no sabe jugar demasiado y no tiene cosas desbloqueadas. Lo juegan difícil nunca termina bien. A menos que sea... Al monchis Eso me lo hubiera reservado. Oh, shit, una habitación muy grande a decir verdad. Pero qué suerte que puedo volar Lo que ustedes no pueden No Ahora muere Listo, hay dos hongos ahí que están bailando normal y corriente, ¿no? Muere Ahí está la sala de horror Hay que entrar, sí o sí Porque tengo una carta que me vuelve al inicio Y no me pueden hacer nada si sí, entro cuando vuelo, ¿no? Sí, cuando vuelo no me puedo hacer nada Tienes que estar jodiendo, ¿verdad? Entré para nada bueno, otra sala gigante al lado Puedo volar Good bien Monedas eh, El Hangman, no No me hace nada, soy, un, soy una cabeza flotante No Mátenlo arañitas No, porquería Nada Moneda El dinero es poder Ok Quiero que significa que debo agarrar monedas. Mientras más monedas tenga, más daño voy a hacer, ¿no? O eso, ¡maldito! Ahora sí puedo agarrar corazones, es lo bueno. Ahora sí puedo agarrar. Ay, no me mucho dinero. No, no voy a entrar ahí. No voy a entrar a la tienda porque tengo dinero. Ahí no. Ah, no, estos dispararon de lados. Entonces no me causa nada. Una bombita, nada, nada mal, nada mal. Dos cosas de estas que no sirven de nada. Y otro de llave. ¡Más dinero! Me lo quedo todo para mí. Mega Fati. No. Sabía que iba a ser eso. No. Eh. Su moneda. No va a estar con esa porquería, ¿sabes? Oh, shit. Casi me da, pero no pudo Listo shot speed up Si me llevo los dos ¿Qué es esto? Guppy collar Vida eterna No, pues no me alcanza para el otro, lamentablemente Así que ahora tengo tres días Que no se pueden regenerar Ya cabrón, hable bien Así que cague Lo más seguro Ay, no puedo abrirlos porque me quedo sin llave para la sala de oro y no, como que realmente no me gustaría quedarme sin llave. No. ¡Ay no! ¡Casi lo abro! No no, no, no, no, no pienso gastar una vida. No pienso gastar una vida en esto. No lo voy a abrir. Aunque podría hacerlo, pero me da dos cacas de oro. No, no les hago nada. No les hago nada. Listo, tengo mucho más dinero. Y mientras más dinero tenga, más poder tengo. Más dinero. Sí, 36 monedas. Ya luego lo donamos a la calidad. Pero por lo mientras es bueno tener dinero para poder tener poder. Más cofres de oro. ¿Por qué me dan cofres de oro? ¿Por qué no me dan algo realmente útil que me sea útil en el juego? Una moneda. Puedo volar, así que... Eh. Hola. ¡Oh, shit! No sabía que esas porquerías recargaban así. Muere. Tengo que cambiar pergaminos sí o sí. Uh, corazones y monedas. Me llevo solamente las monedas. Y a ver. ¿De verdad? Limón. Ops. Mm, no. Es simplemente un limón. Con jugo de limón ahí abajo. Ah, gracias. Oh, shit. No puede ser, me teletransportó monedas y llaves. Ahora sí puedo abrir la, el cofre. Aquí no me hacen nada. Soy, puedo volar y ustedes solamente caminar. Así que están en una gran desventaja. Dos bombitas. Estoy teniendo mucha suerte en este video. Generalmente no suelo tenerla demasiado. O a ver esto. Tres moneditas y puedo donar. Pues ya cuando pueda, ya cuando pueda donar, me la llevo. Una cabeza rara. Ahí está el limón. Ay no mames, el limón es dios. Me lo llevo. Cricket set, más daño. Y como que se pone, no, no, no le hace nada. Oh shit, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, pero murió rápido Es lo que importa Una llave Que posiblemente la gaste en un cofre O en la tienda Pero no me voy a gastar en un cofre así Porque si no me va a cagar Oh shit, mosquitas que explotan Mosquitas que explotan Y algunas que lanzan bolas Tengo limón de nuevo Vengan aquí, mueran bueno, eso fue rápido realmente. A ver, yo digo que debo de estar por acá a la sala del boss. Oh shit. Oh shit, me quedan dos corazones. Muere porquería. No, no, no, no, no, necesito vida, ¿sabes? Necesito vida. Mucha vida. No puede ser que tenga tan poca vida. Parálisis. Bueno, fue bueno mientras... Ay no manches, esa sala del boss está muy grande, ¿no? Está muy grande esa sala del boss, ¿no? Realmente no me gustaría entrar ahí, pero lo tengo que hacer. Bueno, me esperaba más realmente. Me esperaba una cosa peor que esta, la verdad. Esto en 5 minutos lo mato. No perdonen, ¡menos! Un corazón, me lo llevo. Pues bueno, nada más me dio un corazón rojo, que es lo que importa. A ver, ¿hay alguna sala del demonio por aquí? No, no hay sala del demonio, desgraciadamente. Y me teleporto. Voy a ver dónde está la tienda. Para ubicarla y comprar algo porque tengo mucho dinero. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ese explotó y lo esquivé! Mira, solamente falta ese. Una llave. Eso me sirve. Aquí está la tienda. Solamente logró dar uno. Ahí está. soup, Esto me sirve. Grit. Que va a morir en dos segundos. Gracias. Y don... ¿Por qué tenía que salirme esa porquería aquí? No. Ten... Ok. No manches. Bloqueamos dos personajes en un mismo video. ¿Cómo eso es posible? Estoy bloqueando cosas que. Bueno, gracias por el dinero. Por. Porque... No me tienes que estar jodiendo, ¿verdad? Tengo los dos corazones negros y uno rojo Así que generalmente creo que voy a perder Generalmente Pero ya pasamos muchos pisos Y ya solamente faltan estos Un cofre, no, porque nada más me queda una llave Y generalmente yo no sé mucho de tener mucha suerte Oh shit, ese que fuego casi me da No creo que las calabreras tengan algo Oh shit Nada más queda una, ¿no? No, quedaban dos Me llevo un corazón negro Gracias ¿Y esto qué es? Flush Pues no lo sé Pero creo que es algo para los enemigos O oh, eso, creo Nada, por aquí Estas cosas, ya, ya sé que hacen Así que no creo que me den Hola, adiós Oh shit, son muchas Ay, no puede ser ¿Cómo eso me dio? ¿Cómo eso me dio? No tengo llaves, no tengo llaves No tengo llaves Que si me dan fuego Moran Ah, no manches, esta cosa los convierte en mierda, literalmente Ja, ja, ja, ja Ja Dos llaves, no, gracias No, no, no, no, no, no No no me queda, me queda dos corazones Una bomba troll Me quedan dos corazones y realmente no sé qué pasará Si puedo morir fácilmente ¡Pero no creo morir tan fácil! ¡Shit! ¡Shit! Estas cosas hay que tenerles cuidado Porque fácilmente me pueden matar ¡Listo! No hay nada por aquí Las calaveras pueden darme algo, ¿no? Denme algo, porquerías No monstruos, algo ¡Ah, mira! Corazón, corazón y carta Corazón y carta Poder la fuerza de Dalkin sabe que. Oh, shit. Ese dispara por los lados. Se dispara por los dos lados. Realmente, no, no, no, no, no. No se ve muy bien eso, ¿eh? No se ve muy bien que dispare de los dos lados. Aquí no voy a caer en el fuego. Otra vez. Bueno, tengo una llave y aquí está la tienda. A ver. Una llave por tres pesos. Vaya, qué ofertón. Voy a donar algunos. Un mapa azul. Tres cosas que hemos... Hecho en este video, voy a donar lo máximo que pueda Que tampoco tanto mm. Primero que todo Voy a agarrar la moneda La moneda Shit, ¿qué son esos? Eh, aquí podemos ver A un eh, homo pendejos. Ah, me tienes que estar Mueran. No, esas cosas no se mueren con eso No se mueren con eso que agarré Muera ¡No puede ser mi llave! ¿Por qué tenía que ser la llave? ¿Por qué? No. Me vas a dar. Bueno. Esta cosa no sé qué será, pero no tiene muy buena pinta. ¡Muere! ¡Ja! Heavy Loop. Un corazón más y tres bombas, bueno Algo es algo ¿Y qué es eso? Me lo llevo, ¿por qué no? Sol Converte, Gulpis Ibar. Challenge 8 oh. Ok Pues bueno, me quedé sin mucha vida que digamos pues... Espera, dejé el objeto Dejé el objeto ¡Ah! Listo, vámonos no tengo mucha llave, que digamos Depths 2. A ver, game Arcade A ver, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Esto Bueno, me lo llevo ¿Por qué no? Ah, por cierto, la semilla es esta Por si, aquí... por si acaso quieren ah, Agarrarla <risas> Pues ahora, ¿por qué tengo una mierda en la cabeza? Ah, no me dio ¿Y por qué ahora tengo moscas? ¿Por qué ahora cada vez que disparo a un enemigo tengo moscas? ¿Alguien me puede explicar eso que no entiendo muy bien? ¿Qué es esto? Tami's El parásito ha aparecido en el basement. ¿Y si uso esto que la otra vez lo usó? ¡Ah, verga! No, pues me lo llevo Se ven No, pues me lo llevo No, ¿por qué no? Ay, no puede ser No puede ser que esté teniendo tanta malita suerte ¡Mueran! Listo no puede ser que tenga tan buena suerte Realmente no me creo que ya tenga buena suerte Oh shit No puede ser ¿Cómo estoy teniendo esta suerte? ¿Cómo estoy teniendo esta suerte? Que yo ni siquiera sé cómo Aquí no hay nada, qué raro ¡Mueran! Y lo peor es de que se recarga a una Y todo el dinero que traigo no, no, no, no, no, no, me entré sin la sala de oro ¿Qué es eso? Tars ¿Qué, y ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me llevo esto, ¿no? ¡Ya valió madres! ¿Qué hace? ¿Pero qué, qué son esos? No lo sé, pero hago mucho daño Hago mucho daño Y realmente no me cuesta casi nada matarlos <ríe> ¿Y por qué están apareciendo tantos? Tepip, este es Tepip Muere, listo ¿Por qué aparecen tantos? Alguien me puede explicar Alguien me puede explicar por qué aparecen tantos voces Que no conozco Muere, gusanito. Esta cosa y esto también muere. ¿Por qué aparecen tantos? Díganme. ¿Por qué aparecen tantos monstruos de estas porquerías? Muere. Listo, monstruo fuera. ¿Por qué aparecen tantos? ¿Y por qué tengo tanta mosca? Ah, ¿qué es esto? No, pues... Fue muy rápido, realmente. Muere. Creo que por cada golpe que doy aparecen unas 10 moscas, ¿no? Ah. ¡Ay, shit! ¡Un gusano de mierda! No muere, muere, ah, uh, shit, de verdad. Oh shit, qué fue, ven, ven, ven, listo, muerto. Estos son como todos los bosses, ¿no? No. Estos son como los... Ya muere, porquería! ¿Qué? ¡Ah, muere! No, no. Tenail ha aparecido en Embasement. ¿Y esto qué es? The virus Pusintosh. No sé qué es, pero mi inglés es muy malo. ¡Ey, no! ¡La sala de oro! ¡Y la tienda es lo que me faltó! No puede ser, hubiera donado bien harto. ¿Y este lugar qué es? Eh, ¿Este lugar qué es, eh? eh? Yo pensé que el juego ya iba a terminar. Muere. Aparece. ¡Porquería de mierda! Listo. Moneda y bomba, que ahora mismo no me sirve de mucho No voy a entrar ahí Creo que no es muy buena idea que digamos Y por qué tengo tantas moscas a mi lado Tal vez por lo que me dio el, el la cosa esa rara Ya puedo entrar aquí Ahora sí, que veamos aquí Dado Un dado de 5 No sé qué es, pero yo quiero reventar todo esto Quiero reventar cada cosa que hay aquí Muere. Nada. Y ahora tengo 99 de monedas. Eh, hubiera donado. Aquí me lo llevo. Así de rápido se mata una porquería. Me lo llevo. Damage and range up. A ver. En general yo no tengo mucha suerte, que digamos, si ustedes lo saben muy bien, que mi suerte es una porquería. Perfecto, voy al techo a colgarme. Oh, shit. No fue muy buena idea, que digamos. Pues reviento todo esto, ¿por qué tengo bombas de más? A Lucky Rock ha aparecido en el basement. Listo, tengo muchas bombas Tengo demasiadas bombas a decir, ¿verdad? Ah, ah sí, ya mata al boss eh, Ya mata al boss, ¿verdad? Y yo diciendo dónde está la sala del boss, soy mongolo, ¿verdad? Pues me voy No hay sala de oro entonces en estas Yo estaba buscando la sala del oro, pero no hay Hola Adiós <risa> No Pals o Steel. Me lo llevo y me quedo. esto. No hay donativos. Pues para gastar dinero. Sí, realmente es solamente para gastar dinero. ¡Ay no! ¡Se suicidó! Ya muere. Perdón. Listo. Vení acá Listo ¿Dónde está la sala del boss? Que no la encuentro A ver Tengo mucha bomba ¿Puedo reventar eso? Sí, lo reventé Pero no pasó nada Y no sé qué era esa cosa Que antes vimos Shit. Mosquitas, ataquen Ay, no No, me tiene que hacer daño En el último momento Mucho dinero tengo Pero yo quería donarlo Yo quería donarlo A ver Muere ya. Mucho dinero, pero yo quería donarlo. En general, no sé qué está pasando aquí. Muere. Ya literalmente con un toque los miro o algo así. Los miro y se mueren. Eh, aparece, porquería. Ahí está. Que no le puedo hacer daño si no aparece nada. Ahí está. Y no voy a entrar a Horror. No voy a entrar con Horror Sans. Oh shit, esa cosa reventó todo. ¿Y esto qué es? Choker. Adiós. <risa> no, de una vez yo me voy de ahí, yo de una vez. Me largo de ese lugar, show. Sure. <risa> ¿qué está pasando? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Por favor Que realmente esto no se me hace muy normal Yo tenía pensado matar al corazón raro Pero no esto oh, Hola Adiós <ríe> Hola Adiós <ríe> Muere Tú no mereces vivir, eres feo No como Suscriptores, que son hermosos Dos grit Y muere Muere, muere Y ahora tengo monedas 99 al máximo Muere, muere Y muere ah, Más cofres, que la verdad No me importa mucho, Walgue Ay no manches, esta cosa que traigo Ya es muy potente, está potente La cosa que traigo Creo que hace más daño mi moscas que mis mismos ataques Ah, mira Hola, adiós <risa> eh, No sé qué hay aquí Satan Muere, te quiebro Ay, no manches, lo hice enojar Pero este no es Satan Este no es Satan Lo sabía, porquería Muere Ja. Oh, shit Oh, shit, muere ¡Moscas, ataquen! ¿Qué acabo de hacer? Eh... <cillas> eh... Eh... Eh... Eh... Eh... Eh... Ah, adiós. Adiós. No sé qué acabo de hacer, solo que lo hice. Vamos a ver. La cola de demonio Judas. Y creo que eso es todo por el video de hoy. No me esperaba que iba a poder hacer todo eso en un mismo video. Realmente yo solamente tenía planeado desbloquear a Ivy. Y desbloqueé a Kain. A Ivy y desbloqueé unos 5 o 4 objetos. A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente. Bueno si les resultó épico el video. les gustó o al menos les entretuvo. Denle like suscribirse a lo que sea. La verdad no me gusta decirlo, pero bueno, <risa> solo diré mi frase típica. Y adiós.